Una vez abierto el programa, nos dirigimos a... Enable Ribbon. Marcamos la casilla. Enable the Ribbon and File Explorer. Le damos a... Restore Explorer. Ya lo tenemos. Déjame un like, please. Comenta. Gracias por la visita.